Gabriel, Gabriel, en la disco solo? solo. Otra mañana, otra mañana, otra mañana. Otra mañana, pensando en ti, cuando te vi, supe que tú eras para mí, pero no fue así. Mi cerebro fue una traición, me dijo que no. Sé cómo sucedió, sé que fue un error Si algún día se enterarán, lo llamarán, espera Si quieres, pruébate y tú una pera Eso no se espera, si quieres, llama a tu jeva Con estilo mucho testigo, hoy oh, yo quiero estar contigo Si algún día me botarán, me cambiará la ropa me pongo una nueva boda Ritmo a la mismo Ritmo una canción No es para ti Te digo muy bien Hoy yo canto con da al día, dice día se enterará Lo llamarán espera Si quieres pruébate Y comete una pera Eso no se espera Si quieres llamar tu jeva ponértelo muchos mucho ti. Hoy yo quiero estar contigo Si algún día me botarán Me cambiará la ropa y me pongo una nueva bota. Rimo fuera la mismo ritmo, una canción. No es para ti, hoy canto con drag aquí. Gabriel. <risa> Otra mañana, pensando en ti, cuando te vi, supe que tú eras para mí, pero no fue así. Mi ser el una atracción, me dijo que no. No sé cómo sucedió, sé que fue un error, si algún día se enteraron lo llamarán y espera, si quieres pruébate y comete una pera, eso no se espera, si quieres llamar a tu jeva. con estilo mucho testigo hoy yo quiero estar contigo, ey, Gabriel. Si algún día se enterarán, lo llamarán espera Si quieres, pruébate y comete una pera Eso no se espera, si quieres, llama a tu hueva, Con el estilo, mucho digo hoy yo quiero estar contigo Gabriel Produciendo con DAC